Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por ser tan puntuales. Gracias por ser parte también de la estrategia Transformate con Gobierno Digital. Hoy tendremos la primera sesión de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales y hoy nos acompaña el equipo de Carlos León. Carlos León es ingeniero de sistemas con magíster en Administración de Organizaciones, certificado en Scrum Master, formación en Big Data de la Universidad Computense de Madrid, cuenta con una experiencia de 16 años en la formulación, ejecución, liderazgo y dirección de proyectos de base tecnológica, innovación, emprendimiento y consultoría. Desde el año 2016, hace parte del equipo de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC, ocupando el rol del líder de la Iniciativa de Datos Abiertos y Software Libre para Colombia, Adicionalmente, es responsable de impulsar la experimentación, innovación y ensayo de proyectos de usos de datos a través de las ciencias de datos, la analítica y el uso de las tecnologías de Big Data por parte de las entidades del sector público, enfocado en la solución a problemáticas públicas y o ciudadanas. También nos acompaña Manuela Serrano. Politóloga y maestra en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la, perdón, de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella lidera el uso y aprovechamiento de datos y tiene amplia experiencia en articulación institucional en el sector público, en los diferentes niveles de gobierno y diferentes actores de diversos niveles de jerarquía. También nos acompaña Virginia Delgado, ella es ingeniera de sistemas, especialista y magíster en gestión de información, líder de analítica y calidad de datos, con amplia experiencia en liderazgo, generación de estrategias de información y gobierno y gestión de datos en el sector público. Muchísimas gracias Carlos, Manuela y Virginia por su participación en esta sesión de hoy que es el primer Transformate con Gobierno Digital. Gracias a todas las gobernaciones que se pudieron conectar el día de hoy con nosotros. Y les doy paso entonces para que iniciemos con la sesión de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales. Muchas gracias, Lina. Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Nuevamente, mi nombre es Manuela Serrano Romero. Actualmente eh, hago parte del equipo de datos abiertos del Ministerio TIC de la Dirección de Gobierno Digital y como lo mencionaba Lina, en este momento eh, lidero lo que es el uso y aprovechamiento de datos y en el marco de esa, de esa línea de acción que tenemos en el equipo eh, hemos eh, pensado en esto que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales que ya ahorita vamos a a iniciar eh, pues a contarles un poquito de qué se trata agradeciendo la participación de todos los que están acá de todos los territorios eh, quisiera dar un, un, un breve eh, digamos paso de pronto a, a mis dos compañeros para que se presenten y ya iniciamos con una presentación muy breve de parte pues de cada uno de los que están acá conectados Si quieres, Virginia, ¿empiezas? o Bueno, buenas tardes wow. a todos. Muchas gracias por participar en este espacio eh, para ver la hoja de ruta de la editorial. Eh, mi nombre es Virginia Delgado. Ya escribieron brevemente mi, mi hoja de vida, digámoslo así. Eh, soy ingeniera de sistemas con especialización en gerencia de proyectos y magister en gestión de la información. Eh, con amplia experiencia para liderar grupos, el gobierno de datos, calidad de datos, todos los ámbitos de lo que es la gobernanza de los datos. Y estoy participando acá en este equipo como líder de calidad de datos. Gracias a todos por la participación. Sí, gracias, Bueno, muy buenos días. Eh, Carlos León, hago también parte del equipo que impulsa los datos abiertos en Colombia. Un poco, pues Manuela y el equipo, lo que sea al final del día, es un poco identificar precisamente esas necesidades de apertura de datos en las regiones, en los departamentos, alcaldías, gobernaciones, entre otros. Entonces, estaremos aquí muy atentos para apoyar este gran taller que va a desarrollar Manuela. Hasta luego. Ya nos vemos por acá. Gracias, Carlos. Gracias, Virginia. Gracias, Lina. Entonces, bueno, como les, les comentábamos, eh... El, el objeto que tenemos en, en esta sesión de, de hoy, en la hora, tratando de respetar pues obviamente los tiempos y las obligaciones que todos tenemos es iniciar con esta eh, construcción de lo que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales. Actualmente ya tenemos una hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado, del Estado colombiano que está guiada pues únicamente a la apertura de datos eh, por parte de las entidades de orden nacional. Entonces, lo que estamos buscando ahorita es ya desplegarlo a los territorios y con la participación y mediante un ejercicio colaborativo con ustedes poder eh, lograr realmente eh, construir este anexo técnico que vendría a ser parte de lo que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. El orden del día que les proponemos para el día de hoy es hacer una presentación de los asistentes supremamente breve eh, con respecto el, el nombre de la persona que nos acompaña, el cargo y el departamento y o municipio al que pertenecen o que están representando. Luego pasaremos a darles lo que es el contexto de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano que se construyó en 2021. Ya luego iniciaremos con explicar un poco que seguramente muchas de las personas que nos acompañan acá pues ya tienen claro qué son los datos abiertos, pero de pronto todos para estar en, en, un mismo, en un mismo lenguaje, qué son los datos abiertos y qué vendrían a ser datos abiertos estratégicos. Revisar también cuál es el alcance en la publicación de los conjuntos de datos que tienen actualmente los territorios, eh, porque sabemos que pues obviamente a veces cuando ustedes eh, intentan hacer la publicación de los conjuntos de datos en el portal, muchas veces eh, no son aprobados porque estos conjuntos de datos ya son publicados por entidades de orden nacional. Entonces, es importante acá establecer ese alcance para definir puntualmente, como lo mencionaba Carlos, cuál vendría a ser la necesidad del territorio en aperturar algunos conjuntos de datos que sean considerados como prioritarios de parte de ustedes como territorio. Y eh, luego vamos a hacer un ejercicio práctico con las personas que nos están acompañando el día de hoy. Eh, que, lo que Lo que buscamos es hacer una lluvia de ideas, donde tenemos unas preguntas que lo que nos buscan es guiar el ejercicio para precisamente posterior a esto, poder como establecer y consolidar un poco en qué estado respecto a los datos abiertos se encuentran hoy en día los territorios en Colombia y de allí ya poder empezar, digamos, a categorizar eh, diferentes sectores y conjuntos de datos que podamos posteriormente priorizar en el marco de este anexo técnico que estamos buscando construir desde el Ministerio. Tendremos también un breve espacio para la discusión, resolución de dudas que de pronto puedan surgir en el marco de esta presentación y... Finalmente lo que buscamos también es hacer un agendamiento de unas sesiones regionales, este sería el primer espacio con el territorio, pero lo que bus buscamos acá es como les comento, hacer una lluvia de ideas e iniciar con la derivación tanto de temáticas como de posibles conjuntos de datos y de diccionarios de datos que se consideren prioritarios para posteriormente ya sentarnos eh, en sesiones regionales con cada una de, de las regiones, valga la redundancia, y de allí poder hacer ya un ejercicio de replicación para que desde el nivel departamental y con los actores que se consideren relevantes en cada territorio podamos ya bajar una línea clara a los territorios más pequeños respecto de datos abiertos y priorización de, de conjuntos de datos y una segunda sesión donde podamos recoger todo esto y podamos ya consolidarlo en lo que vendría a ser el anexo técnico. Entonces, acá eh, pues me disculpo que voy a leer el, en el orden que estamos aquí en este momento en el chat para que brevemente, por favor, abramos el micrófono y digamos el nombre, el cargo que tenemos dentro de la entidad y qué entidad estamos representando. Eh, inicio entonces con la Alcaldía de Betulia. Hola, muy buenas tardes. Hablas con Jonathan Vargas y gracias gracias jonathan alcaldía del carmen muy buenas tardes eh, mi nombre es maurilena jacome eh, de la alcaldía del carmen norte de santander gracias alcaldía de neira caldas Bueno, creo que no nos acompaña. Voy a, si les parece, por temas de tiempo, eh, voy a, a guiarme únicamente por los que están con nombre y no tienen el nombre de la entidad. Eh, no sé si la, Aristóbulo Salas se puede presentar, por favor. Buenas tardes para todos. Aristóbulo Salas, del Instituto Colombiano Afropecuario. Gracias. Armando Rojas. Eh, buenas tardes, mi nombre es Armando Rojas, contratista TICS, Alcaldía Municipal de Matanza. Gracias. Carlos Clever. Creo que no está ahí en ese momento. César González, veo que dice que apoya en gobierno digital, pero no sé de qué. Ah, ok. Eh, alcaldía de Sogamoso. César Jaramillo. Cristian Rodríguez. Didier Andrés. Buenas tardes. Soy Didier Andrés Sadrada Ruiz. Es soporte técnico de la alcaldía de Leybanareño. Gracias. Dignori Ramírez. El King Garavito. Hola, buenas tardes. Soy Elkin Gravito de Siconide. Somos un hub de innovación que estamos trabajando con USAID de organizando el tercer Data Jam de Datos Abiertos y Transparencia. Ok, gracias Elkin. Eh, para la persona de la alcaldía de Neira, sí, sí te escuchamos. Muchas gracias. Entonces, bueno, les, les eh, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Para iniciar con la presentación, eh, pues si tienen alguna duda les agradezco dejarla en el chat para que eh, en el espacio para la discusión podamos resolver en el caso que haya alguna duda. Como les comentábamos, eh, digamos que este anexo técnico que se tiene pensado desde el Ministerio de los Datos Abiertos Estratégicos del te Nivel Territorial surge eh, inicialmente pues a partir de la iniciativa de, los, de la hoja de ruta que está en este momento publicada en el portal de datos abiertos, que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. Eh, ¿Esto de dónde surge? Digamos que tenemos todo un marco normativo que nos cubija, inicialmente, pues por supuesto, la Ley 17 de 12 de 2014, que es la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública que precisamente el objeto de esta ley es regular ese derecho de acceso a la información pública, establecer esos procedimientos para el ejercicio y la garantía de este derecho y las excepciones a la publicidad de la información, excepciones como la privacidad de datos personales y de datos sensibles. Eh, tenemos también, a partir de esta ley, se desprenden, digamos, que varias otras eh, normativas que lo que buscan es guiar el ejercicio. Puntualmente, la resolución 1519 del 2020 Entra a definir cuáles van a ser esos estándares y esas directrices para poder publicar la información señalada en el marco de la ley 1712 y que entra a definir pues esos requisitos en materia tanto de acceso a la información pública como la accesibilidad web, la seguridad digital y los datos abiertos. ¿Por qué estamos entonces digamos que nosotros acá reunidos el día de hoy? Porque en el marco de la ley Dentro de los sujetos obligados se encuentran todas las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno como eh, sujetos obligados del cumplimiento de la ley y también de la publicación de datos abiertos. En el marco de la resolución 1519 del 2020 también se le, digamos que se le asigna una responsabilidad a la dirección de gobierno digital del Ministerio TIC que es la creación y la publicación de esa hoja de ruta de datos abiertos estratégicos, mediante la cual se busca catalogar cuáles vendrían a ser esos datos abiertos que por su criticidad o su nivel de estrategia se, se, son muy importantes y se debería asegurar esa permanente disponibilidad pública y su constante actualización en el portal de datos abiertos, que es www.datos.gov.co. En el marco de esta responsabilidad que se le otorgó a la Dirección de Gobierno Digital en conjunto con la Alta Consejería de Transformación Digital y con el Departamento Nacional de Planeación, en el año 2021 se generó el documento de hoja de ruta de datos con propósitos de los datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. Este documento de hoja de ruta que ustedes lo pueden encontrar eh, en el portal de datos abiertos, digamos que se construyó a partir de tres grandes etapas la primera fue la construcción del universo ¿Qué, era, ¿qué es la construcción del universo? la construcción del universo fue revisar diferentes escenarios a los que Colombia responde tanto a nivel nacional como a nivel internacional en temas de datos abiertos tenemos por ejemplo eh, teníamos por ejemplo en el, en el anterior plan nacional de desarrollo una meta establecida en que el 50% de las entidades desarrollaran proyectos con datos abiertos. Para poder desarrollar proyectos con datos abiertos, es decir, poder hacer uso y generar productos a partir de los datos abiertos, la tarea número uno es aperturar eh, los conjuntos de datos. También tenemos otras, otro escenario en el cual respondemos como país, que son los índices internacionales de datos abiertos. Y es revisar a nivel regional y a nivel global qué es lo que se está midiendo en términos de datos abiertos y nosotros como Estado, cómo nos encontramos en cumplimiento de esos estándares y de esos índices internacionales para ver qué es lo que de pronto nos puede estar haciendo falta eh, en cuanto al primer eslabón de la cadena, que es aperturar los conjuntos de datos. Aperturar los conjuntos de datos entra a ser el primer eslabón porque finalmente lo que estamos buscando con la apertura de los conjuntos de datos es generar impacto ya sea social, económico, ambiental, de todo tipo, en la ciudadanía y por supuesto garantizar ese acceso a la información pública y que estos productos puedan ser eh, realizados no únicamente por entidades públicas ni entidades privadas, sino por ciudadanía en general. También eh, se revisó lo que estaba en ese momento publicado en el portal de datos abiertos y se hizo digamos que un gran filtro porque pues gran parte de lo que buscamos con el portal de datos abiertos es que la información que repose allí sea información de calidad que permita precisamente generar esos productos y ese uso eh, a partir de los datos. Y para eso pues debemos contar con datos que realmente tengan y cumplan con los estándares de calidad que se han establecido para ello. A partir de digamos, ese gran filtro que se hizo, muchos de los conjuntos de datos que estaban en ese momento publicados no estaban generando ningún tipo de valor agregado o estaban eh, de pronto generando duplicidad en la información y por eso fueron retirados de, del portal de datos abiertos. También se incluyeron dentro del documento de hoja de ruta los 30 conjuntos de datos que hacen parte del programa interamericano de lucha contra la corrupción que estamos también eh, en el marco de las metas que tenemos establecidas, eh, buscando con las entidades responsables de, de su generación la apertura en el marco del portal de datos abiertos. Entonces, digamos que esta, este primer barrido de todas las también se revisaron, perdón, eh, los objetivos de desarrollo sostenible porque en el objetivo número 17 también hay una meta establecida en términos de datos abiertos. Entonces, como se dan cuenta, hay diferentes tipos de metas nacionales, internacionales, internas, incluso eh, de las mismas entidades TIC. Y lo que buscamos fue hacer un filtro general de cómo estábamos como país, qué estábamos respondiendo en ese momento, qué nos hacía falta para priorizar en esa primera fase un, un, unos conjuntos de temáticas y unos posibles conjuntos de datos. Posteriormente, en la segunda etapa, que fue el enfoque y priorización, se llevó a cabo lo que se denominó eh, el sondeo de datos abiertos con propósito con entidades públicas. Esto se hizo con entidades públicas tanto de orden nacional como de orden territorial. Se hizo con algunas gobernaciones, algunos municipios y con unos ministerios y el Departamento Nacional de Planeación. Y aquí lo que se hizo fue revisar aquello que se había priorizado en esta primera construcción del universo y adicionar otras temáticas que, eh, digamos, a la visión de las entidades eran necesarias para el cumplimiento de su misionalidad como entidades y de allí se derivaron otras temáticas y otros conjuntos de datos para ya en la tercera fase, que es la de consolidación y resultados, poder, digamos, ya tener eh, muy bien definidas tanto las categorías de las temáticas y los conjuntos de datos que debían priorizarse en el marco de esta iniciativa de hoja de ruta y también definir estas entidades de orden nacional que entrarían a ser, eh, digamos, las autoras de estos conjuntos de datos y, y desde el ministerio se les brindaría un acompañamiento para lograr su apertura en el portal de datos abiertos. Es así como finalmente se logró una, eh, digamos una definición de 16 categorías de información, que son las que ustedes ven en la pantalla, y de 93 conjuntos de datos y la definición de 48 entidades del orden nacional con las que nos hemos venido sentando para lograr la apertura de estos conjuntos de datos, que básicamente es eh, análogamente lo que buscamos también poder hacer con el territorio. Este fue, eh, digamos, a grosso modo cómo se construyó la hoja de ruta. Ustedes pueden encontrar el documento en el portal y, y digamos, tienen un, mucho más desglosado cómo se hizo la definición de cada uno de, de esas categorías de información y de cada uno de los conjuntos de datos que hoy en día conforman la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. Ahora bien, digamos que esa fue la construcción de lo que fue la hoja de ruta de orden nacional por mencionarlo de, algún, de alguna manera. Pero como les mencionaba, también es muy importante que estemos alineados con qué son datos abiertos. Seguramente, como les mencionaba, todas o la gran mayoría de las personas que nos están acompañando el día de hoy tienen claro que son datos abiertos, pero no está de más que recordemos el concepto. Datos abiertos, como lo define la norma, son esos datos primarios o esos datos que están sin procesar y que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y su reutilización. Básicamente, eso lo que quiere decir es que son, es un archivo Excel que está compuesto tanto de filas como de columnas que van a denotar variables eh, que se deben tener en cuenta para presentar una información que pueda ser utilizada, es decir, que no, es, no haya sido procesada, que esté cruda, por decirlo así, para la toma de decisiones, ya sea de una entidad pública, de una entidad privada, para el conocimiento del ciudadano, para la generación de productos, y siempre se debe cumplir con las excepciones que les mencionaba que decía la norma, eh, la ley de transparencia, que es, por supuesto, la protección de datos sensibles y datos personales y algunas excepciones de, algunos, de alguna información que no puede ser publicada como datos abiertos que reposan en el marco de la ley. También, como les mencionaba, en el marco de la norma a la que nos acogemos dentro de los datos abiertos, existen unos sujetos obligados. Dentro de los sujetos obligados se encuentran todas las entidades públicas incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente en los, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. En este caso para el día de hoy digamos que únicamente eh, extendimos la invitación tanto a gobernaciones como alcaldías, sin embargo vi que nos acompañan eh, también otras entidades que también hacen parte de lo que son los sujetos obligados en el marco de la norma, entonces es muy importante pues, que nos estén acompañando el día de hoy, por si sí, de pronto aún no están haciendo su publicación en el portal. Cuando hablamos de sujetos obligados en el marco de la ley, la ley establece muchas obligaciones para estos sujetos, pero puntualmente con lo que tiene que ver con datos abiertos, establece que deben hacer la publicación en el portal de datos abiertos datos.gov.co de tres conjuntos de datos. El registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información. ¿A hoy cómo estamos en ese sentido? En este momento, las entidades territoriales que se encuentran publicando sus datos en el portal de datos abiertos son de las 1.102 alcaldías únicamente tenemos 715. Eh, bueno, únicamente no, es un, es, es un número muy importante. Tenemos 715 publicando, es decir, todavía nos quedan 387 eh, alcaldías por hacer la tarea para que logren hacer la publicación de sus conjuntos de datos en el portal de datos abiertos. Y sí si tenemos a las 32 gobernaciones del país haciendo la publicación de sus conjuntos de datos en el portal. Este ejemplo que les mostraba ahorita, de qué es un conjunto de datos o qué es un dato abierto, cómo lo pueden encontrar, este por ejemplo puntualmente es el conjunto de datos de casos positivos de COVID-19 en Colombia que se encuentra en el portal de datos abiertos y que ha sido uno de los conjuntos de datos que mayores visualizaciones, descargas ha tenido y generación de usos a partir de eso. Por eso es acá muy importante lo que vamos a entrar a definir que es la estrategia de un dato, cuándo un dato es estratégico, por qué es estratégico, para qué me sirve, qué puedo hacer yo con los datos, eso es para entrar a definir el nivel de estrategia y es lo que queremos poder entrar a revisar con ustedes. Entonces, ¿qué es un dato abierto estratégico o un dato estratégico? Digamos que hablar de datos abiertos estratégicos nos, nos permite, digamos, eh, pararnos en cinco orillas o a ustedes como dueños de la información pararse desde cinco orillas. Un dato estratégico puede ser aquellos datos que a ustedes como entidad recurrentemente les son solicitados por parte de la ciudadanía. Es decir, todo aquello que llega a través de PQRDs de manera repetitiva por diferentes grupos de interés de los territorios que ustedes representan, puede entrar a ser un dato estratégico y en que entrar a preguntarse si entonces debería ser un dato que ustedes deberían aperturar como entidad. En el, eh, ojalá en el portal de datos abiertos, ¿cierto? ¿Y de qué manera, si en este momento no lo tienen en formato abierto, de qué manera lo podemos volver en un formato abierto y se pueda eh, eh, publicar en el portal de datos abiertos? ¿Qué otro puede ser un dato estratégico? Los datos estratégicos pueden ser esos datos que dan respuesta, ya sea en el orden nacional al Plan Nacional de Desarrollo y en el nivel territorial a los planes de desarrollo territoriales. Eh, el presupuesto de cada una de las entidades que ustedes representan, por ejemplo, podría ser un dato estratégico y recordemos que todo esto va encaminado a la transparencia y el derecho al acceso a la información. Entonces, finalmente, ustedes con eso también estarían dando garantía a la transparencia en la gestión de cada una de sus entidades y garantizando el acceso a la información pública que establece la ley. También revisar, como se les mencionaba en la primera etapa de la construcción de la hoja de ruta nacional, Aquellos otras esferas que de pronto no responden puntualmente a lo territorial, pero por supuesto que lo territorial aporta para eso, ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los Índices Internacionales de Datos Abiertos, porque a la final los datos que se reportan en los diferentes índices internacionales pues son recogidos desde territorio, porque lo que, lo que sucede, sucede en los territorios. Y también esos datos que llevan a la toma de decisiones para la generación de políticas públicas. Es decir, tener en cuenta que los datos abiertos lo que pueden hacer es una mejora en la toma de decisiones en tiempo real, eh, una mejora eh, en la inversión de los recursos, eh, un ahorro en tiempo, un ahorro en recursos. Eh, de muchas formas puede mejorar la toma de decisiones tanto interna de una entidad en los diferentes niveles estratégicos que tiene cada una de las entidades, como ya a nivel de política pública o de programas que vaya a ejecutar cada una de las entidades. Entonces, realmente es supremamente importante para nosotros poder definir con ustedes como territorios cuáles son esos datos abiertos estratégicos en los territorios que deberían estar en ese momento eh, en formatos abiertos y aperturados en el portal de datos abiertos. Para hablarles un poquito sobre eh, los diferentes índices internacionales a los que nosotros como entidad y como país eh, reportamos, está, por ejemplo, el índice global de datos abiertos. Los índices internacionales de datos abiertos hoy en día ya no están midiendo tanto la apertura de los datos, porque como les comentaba, ese es el primer eslabón de la cadena de datos abiertos. Pero finalmente lo que nosotros o lo que se busca con la apertura de los datos es la generación eh, de confianza, de estrechar los vínculos entre ciudadanía y sector público en poder tomar decisiones acertadas desde lo público para la ciudadanía o incluso decisiones propias desde la ciudadanía y poder generar productos que me beneficien a mí como ciudadano. Pero como el primer eslabón, es la apertura de los datos, por supuesto que gran parte de lo que nos miden no es solamente las generaciones de impactos y de usos, sino como estamos en la apertura de los datos. En el último índice global de datos abiertos, Colombia quedó en el puesto 14, acá está, de pronto ustedes lo ven un poco pequeño, pero quedó en el puesto 14 en la apertura de los conjuntos de datos. Estos son los conjuntos de datos que nos midieron en su momento eh, para hacer esta clasificación de, de puntuación en cómo estamos en apertura. Como ustedes se dan cuenta, hay unos en los que estamos bastante mal. Uno es, por ejemplo, la tenencia de la tierra, eh, la calidad del agua, también el registro de las empresas, que son, digamos, los tres que están eh, en ceros. No hay apertura absolutamente nada. Acá es muy importante y también es importante, a un nivel que quisiéramos poder llegar en estos ejercicios que vamos a tener con ustedes, y es la definición de esos diccionarios de datos o de esas variables que debería tener cada uno de los conjuntos de datos que se prioricen desde el nivel territorial, que se consideren como un dato abierto estratégico. Es decir, ¿qué debería contener ese conjunto de datos para que realmente se considere como un dato abierto estratégico? Y para eso podemos tener en cuenta lo que demandan hoy en día los índices internacionales de datos abiertos para nosotros también de esa manera poder construir los conjuntos de datos que estamos buscando aperturar. Para darles un ejemplo de este índice global de datos abiertos, por ejemplo, puntualmente en estos dos conjuntos de datos que Colombia en este momento se encuentra, digamos, en cero, tenemos la tenencia de la tierra, es el conjunto de datos, pero cuáles entrarían a ser las variables que componen ese conjunto de datos, esos conjuntos de datos, perdón, los límites de cada uno de las de los de las parcelas, eh, el ID o la identificación de la parcela, el valor que tenga la propiedad y el tipo de tenencia que se tiene sobre esa propiedad. Estos, digamos que son las variables que se tienen en cuenta en este momento internacionalmente para medir un conjunto de datos de tenencia de la Tierra. Puede ser que en este momento tengamos aperturado un conjunto de datos de tenencia de la Tierra, pero que no esté cumpliendo exactamente con estas variables que nos exigen los diferentes internacionales. Entonces, realmente, pues, a, a, al, al, a la visión internacional no es estratégico lo que estamos aperturando y de pronto no genera un valor agregado para una toma de decisiones. Por eso es muy importante que, el ejercicio vaya guiado muy desde las necesidades que ustedes como territorio tienen, pero también encadenado a lo que de ahí para arriba va, que es lo que está desde el nivel nacional y lo que se está midiendo internacional en este, internacionalmente en este momento en datos abiertos. Igual nos pasa con el registro de las empresas. Seguramente hay muchos eh, conjuntos de datos aperturados respecto al registro de las empresas, pero que no tienen las variables tal cual como las miden los índices internacionales y por eso es que, al momento de definir si es un dato abierto estratégico lo que tenemos, seguramente pues nos dicen que no. Eso respecto de qué son datos abiertos y qué sería un dato abierto estratégico. Ahora, nos llegan también bastantes eh, solicitudes de parte de los territorios de, de pronto de, no entienden por qué no se les aprobó un conjunto de datos o por qué no está publicado, si cumple, digamos, muchas veces con los criterios que están definidos en los estándares, eh, en la guía de estándares de calidad. Entonces, eh, primera, primera observación al respecto. Cada vez que ustedes tengan un, una, una solicitud de por qué no se les aprobó el conjunto de datos o algo así, por favor, envíenos la solicitud al correo, eh, no sé si alguno de mis compañeros me ayuda poniéndolo ahí en el chat, soporte ccc.gov.co y ahí pues digamos que ya eh, se deriva la cadena de mesa de servicio para que podamos atender la solicitud. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que... Y tener muy diferenciadas cuáles son las competencias de los territorios y cuáles son las competencias de las entidades de orden nacional, porque lo que sucede muchas veces, que era lo que les comentaba que se revisó también en la primera etapa de la construcción de la hoja de ruta nacional, era revisar qué había en el portal de datos abiertos, y muchos de los conjuntos de datos que estaban publicados de parte de los territorios corresponden a información que por competencia tiene ya una cartera ministerial o un departamento administrativo que publicar, y por eso debimos bajarlo. El portal de datos permite que ustedes, como territorios, voy a dar el ejemplo nuevamente de los casos positivos del COVID. Eh, el, la entidad competente de la publicación de ese conjunto de datos es el Instituto Nacional de Salud. Y ustedes, como territorios, pueden generar vistas filtradas de cada uno de sus territorios para tener la información única y exclusivamente de sus territorios y reposan en el portal como una vista filtrada. Pero es muy importante, y acá nos adentramos nuevamente a la definición de lo que es lo estratégico de los territorios, es que sea información que es producida netamente por el territorio. Información que no necesariamente requiera un reporte al nivel nacional, como es el caso de los recursos que se perciben, por ejemplo, del orden nacional para la ejecución de programas. Eso deben ustedes reportarlo al orden nacional, entonces no debería estar como un dato abierto. O... Algo que ustedes podrían publicar es la información que se deriva de los ingresos corrientes de libre destinación de cada una de sus entidades para los programas y proyectos que se ejecutan en el territorio, pero con los ingresos corrientes de libre destinación del territorio. O la información propia del cumplimiento de los programas de, de los gobiernos eh, en territorio. Eso, digamos, sí podríamos entrarlo a revisar, pero nada que se cruce con algo que tenga la competencia una cartera ministerial o una cabeza de sector de orden nacional publicar porque no se les va a permitir eh, hacer la publicación en el portal de datos abiertos y no podríamos tampoco entrar a definirlo en estos momentos como un dato estratégico, porque seguramente ya se enmarca dentro de la hoja de ruta nacional. Entonces, la idea es que vamos ahorita a pasar a hacer un ejercicio colaborativo de lluvia ideas, pero posterior a esta sesión les vamos a enviar, eh, digamos que la información uno de esta presentación Dos de la hoja de ruta nacional para que ustedes también puedan ver muchos de los conjuntos de datos priorizados desde las entidades nacionales que ustedes en este momento pueden estar pensando, eso para mí es un dato estratégico, pero no es un dato que produce directamente el territorio, o es un dato que ustedes deben de por reportar, entonces no podría estar establecido como un dato estratégico territorial. Y no sé si haya dudas, preguntas o pasamos de una vez al ejercicio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, habla Patricia Herrera de la Gobernación de Norte de Santander. Eh, una preguntita um, del programa interamericano de datos abiertos contra la corrupción. ¿Esos datos abiertos tocan en cierta manera las entidades territoriales o se encontraría dentro de la hoja de ruta de datos estratégicos de, de, la, de las entidades nacionales? Gracias. Sí, eso es, eh, gracias Patricia. Para responderte, esos son 30 conjuntos de datos y ya están priorizados dentro de la hoja de ruta de orden nacional y estamos trabajando con las entidades eh, nacionales, digamos, generadoras de, de esos datos para lograr su apertura. Por supuesto que, digamos, puede tocar a los territorios porque hay insumos que pueden surgir de los territorios, pero quienes tienen en este momento la competencia de aperturar esos conjuntos de datos son entidades nacionales. Gracias. Bueno, entonces eh, voy aquí a... Eh, Lini, no sé si me ayudas sí. tú compartiendo el mural o, o lo comparto yo desde acá como prefieras. Voy a, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando lo, lo vean. Entonces, nosotros vamos a compartirles a todos ustedes un enlace para que puedan ingresar a esta herramienta colaborativa. Básicamente es una herramienta que se llama Mural, en donde ustedes van a poder, por ejemplo, ampliar aquí y ver cada una de las preguntas que vamos a hacer durante el ejercicio que, que Manuela más adelante las va a explicar. Para explicarles cómo funciona la herramienta, la primera vez que ustedes ingresen les va a pedir una clave que se las voy a dejar en el, en el chat y cuando ingresemos aquí en el menú de la izquierda vamos a encontrar este muñequito que es como un papelito, le vamos a hacer clic y aquí podemos seleccionar estos tipos de elementos visuales. Cuando ustedes hagan clic sobre alguno de los papelitos, sí, lo pero, va a agregar pero, inmediatamente pero, aquí, ¿vale? ¿sí? Y aquí ya podemos escribir nuestros comentarios o la respuesta a esa pregunta. Pueden usar circulitos, pueden usar estos rectangulares que también les permite escribir más información o pueden también incluir texto, lo que se les facilite, ¿vale? Entonces voy a compartirles el enlace y la clave y si quieres continúa mano ya con la explicación de las preguntas gracias Lini, entonces eh, bueno voy a esperar a que a que empiecen a ingresar eh, si alguien tiene ya ya lo van a enviar patricia ya mi compañera lo va a enviar ya lo acaba de enviar ahí por el chat ese es el enlace al ingresar les va a solicitar una clave que ya Lina se las va a poner en el chat y si alguien tiene alguna dificultad en ingresar, voy a dar, eh, no sé, un minuto mientras ingresamos para iniciar con el ejercicio. Hola, una pregunta para confirmar, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Es que no sé si no sé si lo contestaste y me y me distraje con la información. Es que entendí que si el conjunto de datos que se publicaban era era requerido, no era considerado dato estratégico. ¿Entendí bien o entendí mal? No, lo que estamos buscando con el ejercicio ahorita, hoy, y los que, los que vienen a continuación en las próximas semanas, es precisamente con los territorios definir cuáles son esos datos estratégicos de los territorios para poder generar lo que vendría a ser el anexo técnico de datos abiertos estratégicos territoriales. Pero estamos de, en el ejercicio de poder definir eh, conjuntamente con ustedes qué es un dato estratégico para el territorio. Ok, muchas gracias. Veo que ya hay personas que han ingresado. Eh, voy a compartirles la pantalla. Les, les agradezco, sí, eh, qué pena que no dimos no la instrucción. Eh, por favor, en cada... En cada respuesta que den, eh, pueden poner, iniciar con el nombre de, su, de la entidad a la que están representando para que nosotros al momento de hacer la consolidación de la información sepamos eh, de dónde viene cada una de las respuestas. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, esto es una lluvia de ideas. Son únicamente eh, siete preguntas bastante cortas. La primera es, ¿qué entiende por datos abiertos? ¿Qué para usted eh, es datos abiertos? Tenga en cuenta también que usted está representando pues, a una entidad, entonces es muy importante que la respuesta que nos dé eh, pues, refleje también un poco cómo está en este momento el territorio en el marco de esas preguntas. La segunda, en una escala de 1 a 5, donde 1 es ninguno y 5 vendría a ser mucho, ¿cómo considera que están los conocimientos en datos abiertos en su departamento? De nuevo, Acá no estamos eh, preguntando por la entidad puntualmente, sino por el territorio. Tercero, ¿qué porcentaje de sus municipios, esta eh, vendría a ser de pronto una pregunta más para las gobernaciones, pero los municipios que nos quieran ayudar acá también, ¿qué porcentaje de sus municipios se encuentran cumpliendo con la ley de transparencia 1712 y publicando datos abiertos, cumpliendo con lo que tiene que ver con la publicación eh, de lo que se ha establecido en esa ley en el portal de datos abiertos. En este momento tenemos 21, 21 usuarios conectados al mural Le invitamos a las otras personas que de pronto están en la reunión a que se conecten aquí eh, a este espacio para que nos ayuden con esta lluvia de ideas que realmente es un insumo muy importante para los otros espacios que vienen, ese es el insumo principal, entonces les agradecemos a las otras personas que de pronto todavía no han ingresado, o si tienen alguna dificultad, que por favor no lo hagan saber. Eh, la cuarta pregunta es, ¿qué sectores podrían ser los que más se encuentran documentados en datos en su departamento, o en su municipio, o si eh, acá están participando... Eh, personas de otras entidades que no son ni alcaldías ni gobernaciones. ¿Cuáles podrían ser esos sectores que más documentación en datos tienen en este momento? En datos, no necesariamente en datos abiertos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles vendrían a ser esos sectores priorizados para la toma de decisiones basadas en datos? Tengan en cuenta que la toma de decisiones no es solamente de adentro hacia afuera, también puede ser una toma de decisiones interna en los nive diferentes niveles eh, estratégicos que tiene cada una de las entidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es únicamente, no es únicamente eh, decisiones de, de la entidad hacia la ciudadanía, pueden ser también decisiones internas de cada una de las entidades. Y, fin y finalmente, perdón. Eh, la sexta pregunta, ¿qué entiende por datos abiertos estratégicos? Según lo que pues, hemos conversado y según la experiencia que ustedes mismos tienen en cada uno de los territorios y de las entidades, ¿qué sería un dato abierto estratégico? Y finalmente, ¿cuáles podrían ser esos conjuntos de datos prioritarios que deben estar en formatos de datos abiertos? ¿Y cuál debería ser ese nivel de priorización? Si ustedes nos van a poner acá, no sé. Si Carlos Clever, que lo veo que está ahí, va a escribir cinco conjuntos de datos, pues póngale uno, dos, tres, cuatro, cinco según el nivel de priorización que debería tener esos conjuntos de datos, que deberían aperturarse como datos abiertos estratégicos del nivel territorial. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, disculpa, en la tercera pregunta, en el caso de mi entidad es la Alcaldía de Pasto, pero dice, ¿qué porcentaje de sus municipios? ¿No la contesto? No, pues eh, de pronto puede ser, si usted eh, desde la Alcaldía de Pasto tiene conocimiento de cómo se encuentran sus, los otros municipios del departamento, pues bienvenido sea, si no, no es necesario, tranquilo. Ok, gracias. Manuel, la, la última pregunta dice, ¿cuáles considera que son los conjuntos de datos prioritarios que debe estar en formatos abiertos? ¿Y? ¿Y cuál debería ser ese orden de priorización? Que era lo que decía ahorita. Hacia, ah, okay. Si nos van a poner okay. acá más de un conjunto de datos, que nos pongan cuál debería ir primero, cuál segundo, cuál tercero. Perfecto. Eh, Buenas tardes. Una pregunta. Es, ¿En qué parte podemos mirar el grado de cumplimiento de las entidades territoriales con respecto a los datos abiertos? O sea, se están cumpliendo con los tres y adicional a eso si hay alguno más por publicar. Tiene alguna calificación alguna parte. No, pues ustedes pueden revisar en el portal de datos abiertos eh, qué se está publicando por cada una de las entidades. Digamos que lo que eh, lo que menciona la norma puntualmente son esos tres conjuntos de datos que les mostraba en la presentación. Pero, por supuesto, y es lo que siempre hemos propendido por, eh, siempre que hablamos con las entidades, es que se logre eh, aperturar todos aquellos conjuntos de datos que se consideran estratégicos desde las entidades. Porque a la final, el portal de lo que buscamos con el portal de datos abiertos, entre otras cosas, por supuesto, es pues las generaciones de, de impactos a través del uso de estos datos, es que sea un gran repositorio nacional que permita la garantía del acceso a la información y de la transparencia. Eh, de, de la información pública. Entonces, no necesariamente ese cumplimiento de esos tres conjuntos de datos y ya. Sí, bueno, Ustedes sí, bueno pueden ingresar al portal de datos abiertos, filtrar por cada sí, una de las entidades y ver qué está publicando cada una de las entidades. Sí, o sea, yo soy de que el tuyo en este momento. Pues... Alguien tiene abierto el micrófono, por favor, lo pueden cerrar. No sé qué haga, pero, pero fácil no es. Bueno, yo creo que damos de pronto unos cinco minutos más para poder ir cerrando el ejercicio y la presentación. Nos hace falta únicamente eh, una pequeña parte y ya. Ah, ya están, está, están todavía. Se abrió el mural, ah, pero, el mural, pero. ¿Ah? Bueno, mientras ustedes eh, terminan de, de, de participar en el, en el ejercicio, igualmente este ejercicio lo vamos a dejar abierto hasta el jueves para que las personas que de pronto no alcancen a culminar con sus, con sus respuestas y sus aportes lo puedan hacer. Ya el jueves eh, lo cerramos para poder descargar eh, todas las, las ideas que ustedes nos están dejando y poder ya, digamos, empezar a consolidar eh, un espacio para la siguiente sesión, que como les comentaba, lo que buscamos... Eh, con esta construcción de este anexo técnico, es hacer un ejercicio que sea realmente colaborativo con las regiones y con los territorios para poder recoger todo desde lo, lo que los territorios pues, se está haciendo y se considera como, como necesidad en este momento que esté aperturado como un dato abierto estratégico. Para eso eh, estamos buscando, después de esta, de esta primera sesión de lluvia de ideas, ya como les comentaba, sentarnos en mesas regionales. Entonces vamos a agendar para la siguiente semana unas sesiones regionales con los departamentos, también con las alcaldías que hoy nos acompañaron y con otros actores estratégicos de cada una de las regiones en temas de datos abiertos que se puedan considerar para ya sentarnos a revisar, eh, uno, el resultado de este primer ejercicio, dos, después de que les podamos compartir a ustedes el insumo de lo que fue la hoja de ruta nacional y que ustedes tengan un espectro mucho más de pronto claro de lo que vendría a ser competencia del territorio y tres, también eh, habiendo respondido la encuesta que desde el equipo de acompañamiento se les va eh, a remitir sobre las, algunas eh, necesidades en temas de acompañamiento sobre la cual hay un apartado puntualmente sobre la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales para podernos ya sentar y entrar a definir cuál vendría a ser el paso a seguir. El paso a seguir en esta primera sesión regional es poder, eh, con las personas que nos sentemos, hacer una replicación de lo que estamos buscando recoger de los territorios. Somos conscientes de que digamos, el territorio es muy amplio, y el tiempo es poco, y el, el capital humano también, entonces no podemos pues, digamos, pretender eh, nosotros solos poder abarcar en, en un mes todo el territorio nacional. Por eso es que hemos buscado hacer estas sesiones reg regionales con la ayuda de, de ustedes, los que nos están acompañando hoy acá y con el nivel departamental como engranaje fundamental entre el nivel nacional y el nivel municipal para poder recoger todas esas necesidades en temas de datos abiertos estratégicos de cada uno de los municipios y poderlos, eh, digamos, ya tener agrupados tanto en temáticas como puntualmente en conjuntos de datos y podamos recoger esta información. Posteriormente a esta, a esta reunión nos vamos a sentar nosotros también con el Departamento Nacional de Planeación para poder revisar todas estas eh, bases que están quedando en, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y aquellos eh, temas prioritarios que también están quedando en el Plan Nacional de Desarrollo para poderlo exponer con ustedes en estas sesiones regionales y de ahí ya entrar a definir esos sectores o esas líneas estratégicas eh, que, que son consideradas desde desde la nueva administración, para poder entrar a definir en conjunto con ustedes cuáles vendrían a ser esas temáticas prioritarias por cada una de las regiones y finalmente poder definir esos conjuntos de datos prioritarios. Entonces, eh, la idea con las personas que están acá, bueno, también mencionarles que, por supuesto, la construcción del anexo técnico de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales es un, digamos que la idea es que en el marco de la construcción de ese anexo las personas y las entidades que participen activamente de esta construcción de este anexo técnico estén en los créditos de, de, este, de este documento como expertos que participaron en la construcción del anexo técnico porque finalmente no lo vamos a hacer eh, nosotros solos, sino con ustedes. Uno, entonces, definición de líneas estratégicas y o temáticas de la información. Dos, definición de conjuntos de datos. Y tres, la definición de los diccionarios de datos, que era lo que les mencionaba un poco haciéndoles el ejemplo con lo que nos miden a nivel internacional. Entonces, son esas tres cosas los que nos van a llevar finalmente a la construcción del de anexo técnico de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos, donde con la participación activa de ustedes en el marco de estas sesiones que nos esperan, pues ustedes puedan quedar también como, como por supuesto, en el marco de los créditos de este documento. Entonces, les proponemos para eso que eh, como el tiempo apremia, podamos en las próximas dos semanas llevar a cabo estas sesiones. Vamos a dejar abierto hasta el jueves el ejercicio colaborativo del mural para que las personas que no alcanzaron o de pronto quieran incluir algunas otras ideas lo puedan hacer. Y para la próxima semana vamos a enviar la invitación por cada una de las regiones para podernos sentar. Vamos a enviarla inicialmente a las gobernaciones pero también a los municipios que hoy nos acompañaron. Si ustedes consideran que hay otros actores estratégicos de la región a la que ustedes hacen parte, según el mapa, por favor háganoslo saber para que podamos también invitar a esas personas. Vamos a enviarles la invitación vía correo electrónico, por eso les agradecemos infinitamente que no olviden registrar su asistencia en el link de registro si no lo hicieron previamente. Ahí mi compañera Lina lo dispuso en el chat para que por favor nos dejen sus datos y les podamos enviar la invitación y nos acompañen activamente en estas sesiones que vamos a iniciar a partir de la próxima semana. Igual que esta, no va a ser una sesión que tome más de una hora, máximo una hora. La idea de la primera sesión, como les digo, es exponer un poco los resultados, exponer lo que de lo que hagamos después del trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, conocer un poco la percepción de ustedes después de haber revisado la hoja de ruta nacional, después de haber respondido la encuesta que les va a llegar desde el equipo de acompañamiento y poderles facilitar los insumos para que ustedes nos ayuden a recoger la información de territorio, es decir, de los municipios, para en una segunda sesión regional ya podamos conocer por región cuáles las necesidades de cada uno de los municipios en temas de datos abiertos y podamos empezar a construir las líneas estratégicas para esos tres componentes. Categoría de información, conjunto de datos y diccionario de datos. Eso sería eh, en este momento como la, la invitación que, que tenemos para ustedes. Eh, esperamos contar con su activa participación las próximas dos semanas en estas sesiones que nos esperan. Y pues ahí sí, ahora sí abro el espacio para dudas, comentarios, etcétera. Hola, eh, si tengo una duda. Cuando se refiere con necesidades, ¿a qué quiere hacer alusión? Eh, cuando hablo de necesidades, me refiero a ese slide que vimos, por ejemplo, de qué es un dato estratégico, que ustedes digan, a mí recurrentemente me llega eh, un requerimiento de parte de la comunidad sobre. Eh, el presupuesto que se está ejecutando en el municipio, por ejemplo, y es, un dat es, un, es algo que en este momento no se encuentra como un conjunto de datos aperturado o un conjunto de datos abiertos. Entonces, esa vendría a ser un, la definición de un, dato, de un dato estratégico que podría pasar a un formato abierto y que podría eh, entrar dentro, de, dentro del portal de datos o... ¿Qué otra necesidad? Datos que ustedes necesiten para la toma de decisiones, no sé, en temas sociales, ambientales, ya digamos que eso lo entran a definir eh, ustedes internamente. Pero es más que todo lo, lo que ustedes necesitan para tomar decisiones, lo que ustedes consideran estratégico para el cumplimiento de sus funciones misionales, para garantizar el acceso a la información, para garantizar la transparencia en su gestión, a eso nos referimos con necesidad. Ok, pero ¿sería de parte de ustedes que lo necesitemos a nivel nacional? No, la idea es definirlo desde el nivel territorial. En este momento el nivel nacional ya está definido, por eso después de esta reunión la idea es enviarles a ustedes el insumo de lo que hay nacional para que ustedes puedan revisar, porque puede ser que alguna de las cosas que ustedes en este momento tengan como necesidad ya esté en el marco de la hoja de ruta nacional porque puede ser de, de competencia nacional. Entonces, es claro. entrar a revisar la, lo estratégico territorial que sea competencia del territorio. Ya entiendo. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Eh, perdón, voy aquí a mirar las manitas en el orden que me salen. Eh, la persona de la alcaldía de Betulia tiene una pregunta. Bueno, creo que no está. Eh, Patricia Herrera de Norte de Santander, si no estoy mal. Ah, bueno. John Freddy Palacio, alcaldía de Neira. Y, eh, de la alcaldía de Malambo. Sí, por favor. Eh, quería solicitarles que si nos pueden compartir los links de asistencia y todos los links que han compartido por mensajes, eh, por, a través del correo, que es que acá no no puedo mirar los mensajes. Listo, claro que sí. Les compartimos el listado de asistencia. Bueno, gracias. Bueno, pues creería que no hay más preguntas. Y, Disculpa, agradeciéndoles, señor. El, el señor Elkin, que está compartiendo algo sobre Data DataYam, ¿será que nos puede dar más información? ¿De qué se trata? Sí, sí, sí. Por favor. Sí, sí, sí, claro. Bueno, gracias a la persona que preguntó sobre el tema del Data Jam. Esta es una iniciativa que venimos desarrollando con Said. Eh, va a llevarse a cabo 18, 19 y 20 de noviembre, con una final el 25 de noviembre, digamos, aquí en Bogotá para los equipos que se representen. El objetivo de este Data Jam es fomentar la utilización de los datos abiertos y del, en pro de la pues, anticorrupción y ayudar, digamos, a encontrar soluciones a retos particulares que, pues, que se tengan en temas de datos abiertos. Mm. En total, para los participantes hay, un, hay unos beneficios de hasta 41 mil dólares. Digamos que están distribuidos en varios, en varios retos el presupuesto, pero digamos que hay 41 mil dólares que se pueden eh, dar para fortalecer iniciativas que tengan que ver con temas de datos abiertos y que obviamente participen dentro del Data Jam. Para los que no saben qué es un Data Jam, un Data Jam, es una actividad intensa en la cual uno da algunos retos, se articulan equipos multidisciplinarios, particularmente que tengan un, alguien que se conozca el tema de, de datos, alguien que conozca el tema de transparencia y alguien que pueda o, eh, construir o ayudar a construir una propuesta de valor para construir una solución que finalmente es acompañada por mentores, por, eh, por jurados. Y después del, del evento, pues vamos a tener un espacio de más o menos tres meses, de diciembre a febrero, eh, acompañando esa iniciativa para que crezca y que pueda pilotear, para que se pueda pilotear, se pueda aplicar y finalmente pueda encontrar sostenibilidad dentro del proceso. Se puede, pueden aplicar personas naturales o personas jurídicas eh, dentro del link que está, digamos, ahí les pasa el de, el de aliados, que también podemos pueden ser aliados, Dentro de los beneficios de ser aliados está el tema de poder, eh, por ejemplo, plantear retos. Entonces, si ustedes dentro de su organización tienen alguna problemática particular sobre cómo aplicar o cómo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del plan de datos abiertos, pues cómo construir el plan de datos abiertos o cómo eh, gestionar una herramienta que les ayude a hacer X o Y cosa, digamos que lo podrían plantear desde, el, desde la dinámica de aliados para poderlo también abrir a encontrar solucionadores. Entonces, Cualquier duda, si quieren más, si quieren otro espacio, podemos agendarlo, me pueden escribir eh, acá o ya les dejo mi celular también. Me pueden escribir por WhatsApp o me pueden esto para que pues podemos agendar otro espacio para o, específicamente para el tema del Data Jam y solucionar muchas más dudas eh, pues, que ustedes puedan tener o, o formas de participación que ustedes puedan encontrar. No sé si, si con esto solucioné la, la, la pregunta que me hacían. Sí, ahí ya está claro. Igual ya también entré a la página y también está completa la información. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Elkin. Eh, bueno, a todos agradeciéndoles muchísimo su, su participación. Los vamos a estar entonces citando eh, para las próximas dos semanas para iniciar con nuestras sesiones regionales. Esperamos pues contar con la activa participación de todos ustedes. Por favor, si tienen... Eh, algún otro actor que consideren estratégico eh, que haga parte de estas sesiones, les agradecemos también nos hagan llegar por correo, yo ahí les dejé mi correo en el chat, nos hagan llegar por correo la información y los esperamos eh, en las sesiones de las próximas dos semanas, muchísimas gracias a todos y espero que tengan eh, un feliz resto de tarde Muchas gracias a todos, muy a todos. Muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias